Espera un segundo. Te estás rindiendo, así como así. Tú eres Golden Freddy. Scraptrap. Tú tienes unos poderes muy poderosos. Hasta podrías destruirnos. Y te estás rindiendo. ¿De verdad? Te puedes callar. Se ve mucho más fea cuando está enojada. poderes no son nada comparados con los viajes en el tiempo. Conozco este dispositivo y no hay nada que pueda hacer. Por eso me rindo. No perdamos el tiempo. Recuperarás tu conciencia cuando esto termine. Es demasiado ruidoso aquí. Voy a revisar si hay alguien cerca. Buena idea, pero no hagas nada estúpido. Ya sabes cómo soy. Y por eso estoy preocupada. No seas así. Dame una oportunidad. Hazlo. Te decepcionaré, dónde estoy, Golden Freddy. Toy chica, Alio Alta e vou sentir-lo.